Bueno, muy bien, nuevamente muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto que nos acompañen en esta segunda sesión de este taller 4.0. Doy la bienvenida a nuestro ponente, el doctor Javier Peláez, que nos va a acompañar en esta segunda sesión. Doctor Javier, excelente tarde y bienvenido y bienvenida. Tenemos más de 20 personas en estos momentos en sala, muy pendientes, muy atentos precisamente esta segunda sesión. Y también, cuando nos no lo, no lo permitas, abriremos el, el, el chat para las preguntas. quedaron unas preguntas de, la, de nuestra sesión primera que debemos cubrir en temas de liderazgo, de transformación digital y en temas de humanización de las organizaciones. Doctor Javier, tiene la palabra y nuevamente, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. De nuevo, una tarde más. Eh, hoy vamos a hablar de reclutamiento. Vamos a hablar de, de reclutamiento 4.0 y después de estos problemas técnicos que hemos tenido, espero que se solventen y, y podamos, podamos avanzar. Vamos a hablar de reclutamiento 4.0, de la empresa moderna, de cómo se hacen los procesos de selección en, en, en, en las organizaciones a nivel mundial en estos tiempos, eh, bueno, pues que decíamos el otro día que eran tan convulsos, tan de cambio y sobre todo digitalizados. ¿no? Por lo tanto, sin más dilación y esperando Silvia a guardar esos últimos 10 minutos eh, que siempre tenemos pendientes para poder eh, bueno, pues consultar todas las preguntas y, y, y, bueno, y atender a, a, a, nuestros, a nuestros usuarios, pues sin más dilación voy a poner el fondo pertinente, con su permiso, de acuerdo. Sin más dilación digo, vamos a proceder a... A ver si soy capaz. Uh -huh. Les recordamos que todas sus inquietudes de la sesión pasada o, de, o producto de esta sesión, usted las puede inscribir en, la, en el chat o en la ses, sección de preguntas y respuestas. Al final, voy a hacer lectura de las mismas para preguntarle al experto. Vamos. No doy con ello, perdónenme. En caso que hoy estamos teniendo problemas, les pido disculpas. No sé muy bien qué sucede, pero vamos a intentar solventarles. Bueno, pues eh, sin más dilación, vamos a comenzar compartiendo, como venimos haciendo hasta ahora. Eh, efectivamente, para hablar de, de. talento, vamos a hablar de, de talento, vamos a hablar de cómo se hacen los procesos de selección y, y vamos a, a complementar ¿no? la parte que teníamos el, el, el, el pasado martes para poder hablar de eh, las soluciones de talento en la empresa moderna. ¿no? Eh, la jornada de hoy tiene como, como título reclutamiento en la era digital. Y es por ello por lo que nos disponemos, sin más dilación, a hablar de eh, la evolución histórica del reclutamiento, el impacto de la transformación digital, las nuevas tendencias en los procesos de selección, las fases del proceso de selección, las claves y técnicas para superar los procesos y después una serie de conclusiones que me permitiré bueno, pues preguntarles o atender todas las preguntas que ustedes tengan. ¿no? Eh, sin más, comenzamos. Si te parece, Silvia. No sin antes hablando de dónde veníamos. ¿no? Yo creo que es absolutamente importante para saber bueno pues cuáles son eh, las, las pautas que veníamos utilizando en los procesos de selección y, y hacia dónde nos dirigíamos. ¿no? De dónde veníamos en esto de la evolución de los procesos de selección. bueno Veníamos del reclutamiento tradicional, eh, el que denominamos versión 1.0 de los años 90, principios del 2000 quizá en el que bueno, pues, eh, el reclutamiento estaba basado en, en las búsquedas de empleo a través de las, de las páginas especializadas, de los diarios locales y nacionales, eh, de las revistas, de lo que estaba en papel impreso, que efectivamente hoy poco tiene que ver con el reclutamiento que manejamos, ¿no? y que esto nos llevaba a que los principios, a principios de los 90 pues, pudiésemos trabajar eh, bueno, pues con este tipo de, de, de currículums, enviados y demás. Esto era bastante limitado porque evidentemente no nos permitía tener acceso a la información de las compañías, de las organizaciones y de las organizaciones hacia nosotros tampoco porque evidentemente no había lugar a que tuviesen información adecuada para que nosotros pudiésemos eh, bueno, pues mostrarle ¿no? esa información, como hoy sí que a golpe de un clic podemos encontrar ese tipo de información. ¿no? A partir de ahí, a partir de los principios del 2000, tenemos el reinado de Infojobs y de las webs dinámicas, en el que ahora sí, y es a partir de esos años cuando los, las web corporativas empiezan a ponerse eh, de moda y empiezan a estilarse, y es cuando ya todas las compañías empezamos a eh, bueno, pues poder tener acceso también a la información de los, de los candidatos, y los candidatos tienen muchísima más información de las organizaciones. ¿no? Y esto nos lleva a, a cambios profundos en el que Internet se adueña de los procesos de selección, en el que las las, las web dinámicas pues, eh, juegan un papel eh, fundamental. Digo el reinado de Infojoz porque aquí en, en, en España, en Europa y, y, bueno, y cada uno en sus, en sus países concretos, ¿no? las webs efectivamente tienen un papel absolutamente fundamental. ¿no? Y las webs de empleo. ¿no? Ya sea Indit, como Monster, eh, como Jopantalen o como eh, todas las páginas eh, que ustedes en sus propias regiones eh, y, en, y en América, pues, pues han venido utilizando ya desde los años 2000 y en adelante. ¿no? Esto es lo que denominamos el reinado de las, las, las, las informaciones de los, de los trabajos a través de las webs especializadas. ¿no? A partir de ahí eh, tenemos que hablar sin duda del reinado de las redes sociales y sobre todo de lo que hoy en día nos ocupa, ¿no? que es LinkedIn, ¿no? que hoy vamos a hablar bastante, si me permiten, de esta red porque es algo fundamental. ¿no? Las redes sociales a través de, de ofertas colgadas y utilizadas para captar talento, eh, ya sea bien Facebook, ya sea bien Instagram o ya sea eh, sobre todo las, las webs más profesionales como pueden ser, efectivamente, pues eh, redes como LinkedIn ¿no? y esto es una versión 3.0 que comienza en los años 2010, un poco antes quizá, y que llega hasta nuestros días, ¿no? en el que LinkedIn es la, la reina absoluta para la captación de talento. ¿no? Eh, yo les puedo decir que, que los G-Hunter a nivel local y nacional e internacional, pues muchas veces solo utilizan esta fuente para, para filtrar candidatos adecuados a sus organizaciones o a los clientes que les demandan los perfiles concretos. no y esto nos lleva a, a los recursos humanos 4.0, ¿no? que es eh, lo que estamos viviendo en estos momentos y es lo que tiene mucho que ver con la transformación digital en los procesos de selección. Los recursos humanos 4.0, que efectivamente tiene mucho que ver con eh, todo lo que estamos viviendo y que apuntamos el, en la sesión anterior, ¿no? el, el jueves pasado, el martes pasado, que habla pues, de, de la revolución digital, de esa influencia de la inteligencia artificial, de la aparición de las nuevas formas de trabajo... De la Big Data, de la ciberseguridad, de los recursos humanos 4.0, del famoso endomarketing, hoy vamos a hablar mucho de endomarketing, del employer branding, de las metodologías agile, de los nuevos líderes 4.0, de los nuevos espacios de trabajo, de la responsabilidad social corporativa y de la sostenibilidad. Y de aquello que denominábamos el otro día y que hoy volvemos a, volveremos a hablar del People First, ¿no? El People First como política absolutamente, eh, bueno, pues, eh, crucial, esencial, sobre la que pivota y se basa todas las políticas de las organizaciones a nivel mundial, las personas por delante. Y esto se ve en las nuevas tendencias y los últimos informes que manejamos de hacia dónde va el, el futuro del trabajo, ¿no? Y sin duda el otro día apuntamos algo en ese sentido, ¿no? Decíamos que el futuro del trabajo tiene mucho de digitalización, tiene mucho de sostenibilidad, pero también y sobre todo tiene muchísimo de humanización y de personalización en las personas, ¿no? de liderazgo coaching para pivotar todos los ejes de las estrategias eh, de, de gestión de, de, de, de, de la empresa en torno a las personas, a sus emociones, a su desarrollo, a su retención en las organizaciones de, todo, de toda índole. no Los procesos de selección en la nueva era, ¿en qué se basan? ¿Qué es lo que nos ha venido? A, bueno, pues atraer esta nueva digitalización, esta nueva era en la que realmente estamos inmersos. Pues por un lado en el social recruiting, no eh, con sus ventajas y, su, con, y con sus advertencias, que sí en este punto me gustaría eh, apuntar. ¿no? El social recruiting eh, tiene una serie de ventajas que no se nos escapa a nadie y es que eh, hoy a, en cualquier lugar del mundo y con una conexión adecuada a Internet, podemos buscar a golpe de clic a cualquier persona allí donde se encuentre y podemos buscar información exhaustiva a través de su perfil de Facebook, a través de su perfil de Twitter, a través de su Instagram, de su TikTok incluso y podemos ver efectivamente eh, cómo es esa persona, si se alinea, sus principios y valores. Bueno, efectivamente conocer un poco más la persona y el profesional si es adecuado a, a lo que nosotros podemos estar buscando. Esto no es, no es eh, para nada... Eh, bueno, pues pacífico y es, eh, es, es, es, un, es un tema absolutamente debatible. ¿no? Si las organizaciones tenemos que basar nuestro reclutamiento en investigar las vidas privadas de las personas o esto roza lo, lo poco ético. ¿no? Bueno, esto nos llevaría muy lejos. Lo que sí que es cierto y, y aquí debo de ser absolutamente honesto con ustedes es que en función del perfil que se esté buscando eh, no es menos cierto que los que se dedican a headhunting y yo me he dedicado bastantes años en mi vida eh, pues sí que es cierto que igual no le dedicamos muchísimo tiempo, pero sí que hacemos un recorrido ¿no? acerca de, de quién es esta persona y, y efectivamente para, para ver si, si, si, si, tiene, pues, eh, bueno, pues, si se adecua eh, sus pronunciamientos o su, o su posicionamiento ahí fuera, pues no es eh, descabellado ¿no? Y, y no tenemos que tener ningún problema, porque efectivamente hay muchísimas personas, saben ustedes, que a través de redes sociales como Twitter pues muchas veces eh, pierden las formas y no se van a convertir en candidatos idóneos para nosotros. Social recruiting absolutamente esencial, con sus ventajas y sus advertencias. ¿Por qué? Porque les puedo poner muchos ejemplos al respecto, ¿no? De cómo perder un trabajo o la reputación en un segundo. El caso Petsense, que es un caso paradigmático que sucedió en Estados Unidos, de cómo una persona... Eh, a través de sus manifestaciones en Twitter, eh, que se manifestaba públicamente eh, acerca del, de cómo las mujeres daban el pecho y amamantaban a sus bebés públicamente, y esto a esta persona que era gerente de una de las, de las tiendas de Petsense más famosas en Estados Unidos, pronunció eh, unas desafortunadas palabras en un tuit en el que amenazaba a los bebés y a sus madres si volvía a ver un pecho descubierto en un parque público ¿no? y eso se hizo viral y, y, y Petsense tuvo que pedir disculpas públicas y eh, desvinculó a la persona y, y se quedó sin trabajo ¿no? o la guardería no caso paradigmático de que una persona iba a empezar a trabajar después de mucho tiempo y a través de Facebook hizo unas manifestaciones diciendo que ella por fin había encontrado trabajo pero que odiaba a los niños, ¿no? entonces bueno pues esto llegó a oídos de de, de los dueños de la guardería y, y en la propia red Facebook le dijeron que, bueno, que no se preocupase, que no iba a empezar nunca en esa guardería. Pero, pero otro de los casos que se ha hablado mucho en los últimos tiempos es el tuit racista de una de las directoras de comunicación más importantes de las agencias de Estados Unidos, ¿no? que a punto de salir de viaje a Sudáfrica no se le ocurre otra cosa que decir en un tuit que tenía miedo de coger el SIDA porque se iba a ir a África. Y después a continuación en el mismo tuit dijo, ah, bueno, yo soy blanca, ¿no? Esto que podía quedar como una especie de broma, eh, se hizo viral y en el, en el tiempo que tardó el avión de llegar de Estados Unidos a Ciudad del Cabo en Sudáfrica, se hizo viral esas 12 horas y todo el mundo ya estaba pendiente de la del aterrizaje de, de esta mujer y cuando llegó, pues evidentemente, pues tuvo que eh, sufrir, eh, pues el acoso de los medios y no solo eso, sino que se quedó sin trabajo, ¿no? por decir esa, esa barbaridad y, y hacerlo públicamente. Y así podríamos poner cientos de ejemplos. ¿no? Es decir, eh, es importante tener en cuenta que desde un punto de vista de reputación puede acabar con nuestro trabajo o puede no darnos acceso a un trabajo, pero además tenemos que tener en cuenta que la ciberseguridad aquí juega un papel fundamental y es que efectivamente la ciberseguridad eh, tenemos que tener en cuenta que también eh, tiene mucho que ver con el tema de los de las procesos de selección, cómo eh, podemos estar lo suficientemente vulnerables a los ataques de los crackers, que decíamos el otro día que había que distinguir de los hackers, ¿verdad? Y esto también, eh, bueno, pues nos hace tomar ciertas precauciones, ¿no? Y aquí tenemos que hablar del phishing, que el otro día lo apuntamos, el phishing como, eh, bueno, pues esta disciplina, de, del ámbito de la ciberseguridad, que, que se ha convertido en lamentablemente demasiado típica y demasiado habitual, y es que eh, como los ataques masivos indiscriminados a través del link que encierran virus o que encierran eh, bueno, pues otro tipo de, de, de, de, de malware, ¿no? pues, pues pueden ser eh, bueno, pues, eh, peligrosos ¿no? para las personas que bajan la guardia y que en LinkedIn o otro tipo de redes también se están habituando a, a estilarse, ¿no? O en los SMS también de los móviles, ¿no? Eh, no sé si ustedes en algún momento después me lo dirán si han recibido alguna vez un mensaje de texto o un correo electrónico de una empresa en el que se le pedía que hiciese algo de inmediato, ¿no? Y si esto es así, pues bueno, hay que analizar el por qué nos mandan esto y hay que tener ciertas precauciones para no correr riesgos innecesarios, ¿no? A partir de ahí, las reglas para intentar realizar un phishing, ya saben ustedes, ¿no? siempre se intenta inspirar confianza, utilizan logos para ganar en credibilidad, provocan respuestas emotivas pues, eh, instantáneas, incluyen correos electrónicos eh, hacia un enlace creíble, incluyen saludos genéricos y por lo general, pues también muchas veces eh, las prisas hacen que, que también tengan errores gramaticales u ortográficos. E y ahí una solicitud de acción para que hagan algo inmediatamente y esto nos permite el no tener una reacción eh, lógica y reflexiva, ¿no? Que nos hacen, eh, bueno, pues tomar decisiones rápidas y esto puede ser un problema importante, ¿no? Eh, ejemplos hay muchísimos, ¿no? Yo estoy seguro que muchos de ustedes han sufrido este tipo de ataques y se han visto envueltos en ese tipo de, de, de intentos de, de, de, de hackeo, ¿no? Y de craqueo y de, y, de, y, de, y de vulnerabilidad de datos, ¿no? Eh, en LinkedIn hay que tener en cuenta que si nosotros nos encontramos con notificaciones o con, o con, o con invitaciones de personas dudosas, hay que corroborar que ese, que ese perfil eh, es serio y es digno de, de, de merecer confianza. En Twitter pasa tres cuartos de lo mismo y en cualquier tipo de red pues hay que tener todas las precauciones. ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el empleo, porque hoy en día las ofertas vienen mucho por la red del social recruiting, de LinkedIn, por ejemplo, y eh, bueno, pues los crackers utilizan esta vía para intentar vulnerar ese tipo de, de, de, de información y de, y de perfiles. ¿no? La, la, la caja del, hack, del cracker, que no hacker, está compuesta por ese phishing, por esa vulneración de wifi, por esa, por esa, por esos eh, bots, esos robots automáticos que se instalan cuando, cuando nosotros pinchamos un link que está podrido por dentro, y hay que tener cuidado en ese sentido. ¿no? Simplemente hacer esta, esta en este punto esta apelación a la prudencia eh, porque es absolutamente importante que tengamos en cuenta que todos estamos bajo este tipo de eh, bueno pues eh, de susceptible ataque ¿no? y si hablamos ya de tendencias desde un punto de vista de los procesos de selección tendríamos que hablar de la gamificación ¿no? de la gamificación bueno pues como tendencia y disciplina absolutamente crucial hoy en día en cualquier tipo de proceso de selección, la gamificación ¿qué es? pues la gamificación es decíamos el otro día y, y adelantábamos era la teoría eh, o, o cómo eh, a través de los videojuegos podemos llegar a plantear un proceso de selección en el que planteamos juegos concretos, como puede ser un escape room, como puede ser un puzzle, como puede ser una serie de preguntas, un caso concreto para que se dinamice un grupo de, de candidatos y es a través de esos grupos y esos equipos cómo se permite eh, analizar comportamientos y ver realmente si es un perfil que nos interesa eh, para, para, para nosotros. ¿no? Por tanto, la gamificación, en el que nosotros, por ejemplo, dentro de Manpower ya venimos utilizando hace mucho tiempo, y es una, es una disciplina que nos, que nos permite también eh, bueno, pues, pues captar talento joven, ¿no? porque también hay que eh, hacer guiños a estas nuevas generaciones y utilizar herramientas que, en las el que ellos se sientan cómodos. ¿no? La finalidad, efectivamente, de la gamificación en la selección de personas es solucionar diversos problemas presentes en los sistemas de reclutamiento, ¿no? Se consigue, se consigue, por tanto, incorporar el entretenimiento en ámbitos donde no es habitual, lo cual provoca una mayor eficiencia y el diseño de esas estrategias de gamificación, pues efectivamente incorporan algunos de los elementos de diseño de un juego basándose en reglas que facilitan y animan al usuario pues, a explorar y aprender mediante el uso de mecanismos de retroalimentación, ese tipo de comportamientos, ¿no? Se trata de elementos estratégicos hoy en día para enriquecer los procesos de selección. ¿no? Se incrementa la creatividad, se mejora la experiencia de usuario. Luego hablaremos de los de los graduate program y cómo se ven utilizando a nivel mundial por todo tipo de organizaciones. Y es un servicio absolutamente relevante de cara a atraer talento y retener talento, ¿no? porque al final también estamos trabajando para la marca eterna. ¿no? Luego, si quieren, profundizamos en las preguntas sobre este particular. ¿no? El objetivo número uno es atraer y fidelizar talento, no se nos escapa a nadie, y por ello la gamificación ayuda a que los profesionales mejoren su satisfacción, se sientan más motivados, más comprometidos y más involucrados. ¿no? La gamificación, por tanto, tam también eh, permite hacer mucho más atractivo y dinámico todo lo que tiene que ver con procesos de selección y de aprendizaje y no solo procesos de selección sino que también eh, la gamificación juega un papel fundamental y un rol importante en los assessment de, de carreras profesionales en el que se proporciona también una, una, unas dinámicas absolutamente atractivas y creativas a través de, la, de los juegos de, de, de, de, de, de videojuegos para poder promocionar y ver el potencial que nuestros candidatos tienen dentro de la empleabilidad interna de cada uno. ¿no? Principales técnicas de gamificación, hay muchas, ¿no? pero por ejemplo, las barras de progreso de progreso son muy habituales, que cumplen un papel esencial y que ayudan a los candidatos a poner el foco en los objetivos y maximizar el nivel de esfuerzo. Las recompensas, es decir, todo lo que tiene que ver con jugos de recompensas, que tienen como finalidad satisfacer la necesidad de candidatos de sentir lo que se está haciendo correctamente. Las tablas clasificatorias, que es una técnica esencial para identificar a los mejores candidatos, ya que incluye una clasificación con esos objetivos y tareas predefinidas, ¿no? Los puzzles, lo decíamos anteriormente, el realizar un networking online, y, y si hablamos de ejemplos de, de, de, de lo que se está haciendo en esto, pues podríamos hablar de Google, por ejemplo, eh, a través del Code Jam Software Writing, que, que es una forma de encontrar nuevos talentos y que Google ya lleva utilizando durante muchísimo tiempo, ¿no? Mediante el uso de esas estrategias ofrecen recompensas monetarias y lo que se hace también es, de alguna forma, atraer talento mediante el, el, el poner pruebas a, a potenciales candidatos hacia, hacia ellos. ¿no? Coca-Cola también, a través de estos juegos, eh, viene utilizando también ese tipo de, de herramientas. Coca-Cola México eh, también hace mucho que lleva utilizando también ese tipo de herramientas. Y bueno, es una de las pioneras en estas herramientas. ¿no? Sanitas como, como modelo de formación en técnicas eh, basadas en aprendizajes o, o el propio grupo al que pertenezco en Manpower, en el que venimos ya trabajando en el gaming hace muchos años para atracción de talento e incluso para personal servicio de, de otro tipo de compañías. ¿no? Eh, ya hablaremos luego, pero, pero como hay compañías que ya apuestan por talento joven no saben cómo realizar ese tipo de atracción de talento y nos encargan a nosotros el poner en marcha y diseñar a través de la gamificación procesos eh, adecuados del inbound recruiting, que luego hablaremos para captar talento joven. ¿no? Pero si hablamos de nuevas tendencias en reclutamiento 4.0, tendremos que hablar de Machine Learning y la inteligencia artificial aplicada a los recursos humanos necesariamente. ¿no? Y es que a través de software de gestión como People Analytics, eh, u otro tipo de herramientas, por lo que me permite es segmentar adecuadamente eh, los candidatos adecuados si voy a buscarles al mercado, si voy a buscarles en otro tipo de herramientas y además también me permite eh, a través de herramientas lógicas, de bases de datos lógicas y de segmentar datos que realmente son relevantes, carreras profesionales y planes de carrera y planes de formación concretos de desarrollo para las personas y cómo les visualizo a futuro. ¿no? Es una herramienta que me va a permitir con una analítica muy completa y con, ya digo, con la inteligencia artificial detrás, el, posi el posibilitar ese tipo de avances, ¿no? que de otra forma sería absolutamente imposible. ¿no? Pero si hablamos de tendencias y de tendencias en este ámbito absolutamente eh, bueno, pues, eh, digitalizado, tendremos que hablar de la importancia que tiene el, el, el employer branding, ¿no? la marca de empleador. Y hoy en día eh, las organizaciones están invirtiendo en muchísimos recursos y muchísimo, eh, no solo económicos, sino de toda índole, en trabajar esas marcas. ¿no? ¿Por qué? Porque de otra forma se van a quedar fuera del talento y están haciendo apuestas realmente decididas para que allá afuera, en el mercado de trabajo, eh, se les conozca como, bueno, pues como una empresa eh, top en empleo, top de condiciones en el que se, se, se trabaja esa marca de buen empleador, ¿no? en el que las condiciones son adecuadas, el clima laboral es adecuado, hay un equilibrio entre, entre retribución económica y no, y no económica, lo que denominamos salario emocional, y ese tipo de cosas son esenciales. ¿no? Por lo tanto, el en branding no es otra cosa que la marca de una empresa como empleador. ¿no? Es la imagen que tiene una compañía, pues no solo, no solo hacia, hacia sus clientes, que también es muy importante, es decir, la imagen repercute 360 en, en todo lo que tiene que ver con los stakeholders, sino, y es en la charla en la que nos ocupa, hacia sus posibles candidatos. ¿no? Es decir, estamos trabajando eh, políticas que permiten atraer candidatos óptimos. ¿no? ¿Qué beneficios tiene? Beneficios tiene mucho, ¿no? Eh, beneficios tiene muchísimos. Si hablamos de beneficios, podemos hablar de que lo que estamos consiguiendo es atraer a los mejores. Lo que estamos es lanzando un mensaje hacia adentro eh, para que nos sintamos orgullosos de estar perteneciendo a este tipo de compañías. Eh, estamos, eh, bueno, pues de alguna forma apostando decididamente mejorar la reputación ahí fuera de cara a potenciales clientes también, ¿no? Por lo tanto, ¿a quién no le gusta hacer negocios con una empresa que es atractiva para trabajar, verdad? Por lo tanto, beneficios son muchísimos. Se están eh, se están demostrando a cada paso de una forma cuantitativa y cualitativa, y es por ello por lo que las empresas y organizaciones de toda índole llevan mucho tiempo apostando por estas herramientas. ¿no? Pero, pero hay que tener, antes de lanzarse a este tipo de estrategias, implementarlas y diseñarlas, hay que tener eh, ciertos aspectos que tienen que estar absolutamente claros. ¿no? Por un lado, la identidad de la compañía. ¿no? Tenemos que ser capaces de identificar cuál es nuestro propósito, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros principios y esto es absolutamente imprescindible antes de diseñar cualquier tipo de política de employer branding. Tenemos que saber cuál es nuestra esencia. ¿no? Cualquier política de, de, estratégica de empresa está claro que debe tener en cuenta esto. ¿no? Pero, pero tenemos que alinearlo con este employer branding. ¿no? También tenemos que tener muy claro cuál es el tipo de persona que deseamos. Y aquí me permiten que añada, en los programas de talento, de talento joven, los graduate program, eh, es igual de esencial. Es decir, yo he trabajado con empresas en los que ni ellos mismos sabían muy bien qué tipo de perfil querían. no Y esto es muy peligroso porque al final las personas que incorporamos, sean jóvenes o sean senior, eh, pues después van a ser prescriptores o no de nuestra propia marca. Y si se encuentran frustrados con lo que se han encontrado dentro, pues efectivamente o las expectativas están frustradas, pues vamos a tener un problema de serio. ¿no? Por tanto, primero, ¿Qué es lo que queremos y para qué lo queremos? ¿no? ¿Qué tipo de perfil queremos y para qué queremos incorporarle? ¿no? Y ¿Cuál es el rol que va a jugar? y ¿Cuál es el proceso que vamos a llevar en el desarrollo de esa persona? ¿no? Es muy importante tener en cuenta cuál es el proceso, desde el inicio hasta el final, que vamos a llevar a cabo en este tipo de reclutamiento. ¿no? A partir de ahí, transmitir con claridad qué aportamos como valor añadido es algo también esencial. ¿no? ¿Cuál es nuestro auténtico valor añadido en nuestra organización? Y después ponerlo en valor, ¿no? comunicar absolutamente los valores, la cultura y los beneficios y aplicar todos los aspectos de la marca del empleador como algo absolutamente fundamental. Por lo tanto, tenemos como parte fundamental la reputación de la empresa, que es algo absolutamente esencial. Tenemos la cultura corporativa como algo también absolutamente esencial a tener en cuenta a la hora de trabajar con este tipo de políticas. Tenemos que tener muy en cuenta las relaciones personales que queremos generar y que se están generando. La realización personal, cómo la vamos a trabajar, porque es algo que se está valorando muchísimo por parte de todo tipo de generaciones, por lo tanto, ojo con esto. Los, que los salarios sean absolutamente competitivos, que es algo también que se está poniendo en valor. Y los salarios competitivos no quiere decir que sean ni los mejores ni los peores, quiere, quiere decir que sean lo suficientemente competitivos como para atraer talento pero que no estén por encima tampoco del mercado. Por eso hay que hacer un, un ejercicio de comparativa en el mercado para ver eh, cómo nuestro sector está fluctuando en salarios, cómo están trabajando las empresas del sector y cómo nosotros tenemos que adecuarnos a esas políticas salariales. ¿no? Esto es absolutamente fundamental. Realizar y de desarrollar y diseñar planes de formación Long Life Learning. ¿no? Y el otro día, si se acuerdan, el, el pasado martes hablábamos un poco de esto. no. Y cómo es absolutamente fundamental eh, el que tengamos todos en cuenta, no solo las organizaciones, sino nosotros como personales y, y candidatos que todos estamos en activo, estemos con trabajo o no. Cómo es imprescindible que tengamos en cuenta que los tiempos que corren, entornos buca, entornos digitales, entornos cambiantes, en el que cambia todo de, de hoy para mañana, tenemos que estar formándonos el resto de nuestra vida. Antiguamente no era del todo así, ¿no? Siempre se nos había dicho que con hacer un máster o hacer una carrera, un doctorado, una, una maestría eh, y saber dos idiomas ya nos valía, ¿no? Pero hoy en día ya no es así. Lamentablemente estamos ante eh, una, una, un, un entorno muy cambiante, un entorno muy exigente. Las organizaciones necesitan constantemente reciclar competencias y nosotros tenemos que estar constantemente... Eh, desarrollando estas habilidades y estas, estas competencias de manera casi diaria ¿no? por lo tanto los planes de formación de las organizaciones tienen que ser en la modalidad long life learning ¿no? planificar a, a, a mayores y a largo plazo en qué va a consistir este desarrollo competencial tenemos que ser capaces de crear un buen ambiente de trabajo y esto es esencial ¿por qué? porque si preguntásemos en los informes últimos que manejamos eh se puede ver cómo las nuevas generaciones no van a tolerar cualquier tipo de ambiente de trabajo ¿no? y lo que se valora es efectivamente que haya una flexibilidad, que haya una, eh, un emprendimiento interno, es decir, que las personas sean capaces efectivamente de tener un protagonismo eh, exhaustivo sobre cómo eh, se les valora sus opiniones y cómo son escuchados y que el ambiente de trabajo efectivamente sea lo suficientemente óptimo para que esto se cree. ¿no? Que los gritos, los malos ambientes ya no se toleran y que evidentemente por esto es tan importante todas las políticas del liderazgo coaching que se deben de aplicar. ¿no? Por eso el 9 es un paso absolutamente fundamental. Estamos ante, ante una transformación hacia un liderazgo consciente y hacia un liderazgo coach. ¿no? ¿Qué es esto del liderazgo coach? A pesar de que el coaching muchas veces eh, nos han vendido y, y, y, y perdona, perdonen. nos han vendido que es una herramienta de venta, una herramienta efectivamente solo pensada para ejecutivos, no es del todo así. no. Se ha demostrado cómo efectivamente a través de modalidades de empoderamiento, de acompañamiento, podemos llegar a trabajar con los equipos de trabajo de forma mucho más efectiva y podemos llegar efectivamente a trabajar eh, bueno, pues equipos de alto rendimiento y que saquen proyectos adelante y que se impliquen en los proyectos, que sientan la camiseta, que tengan un, un sentimiento de pertenencia de la organización, que tengan una delegación de tareas y de funciones adecuada para poder realmente efectivamente poder sentirse a gusto en esa organización. Por tanto, el liderazgo coaching como una tendencia absolutamente fundamental y que es esencial en las organizaciones modernas. ¿no? Y como no, si hablamos de tendencia, tenemos que hablar inexorablemente de sostenibilidad y de políticas de, de responsabilidad social corporativa. ¿no? como esto es algo que está absolutamente en boca de todo tipo de organizaciones. Todas las estrategias están basadas en sostenibilidad y en políticas de responsabilidad social corporativa. Por lo tanto, por un lado tenemos digitalización, claro. Por otro lado, tenemos otro bloque importantísimo que es hacia un liderazgo coaching, es un liderazgo de empoderamiento, es, un, es una nueva forma de ver a las personas que nos rodean en los colaboradores. Tenemos un potencial brutal que no estamos empleando. Tenemos un, un talento escaso a nivel mundial, es, una, es un gap que existe y que está encima de la mesa con una preocupación brutal. El otro día, no sé si lo han leído, pero, pero la noticia saltaba con unas alarmas brutales en Estados Unidos en el año 2021, casi 40 millones de personas han abandonado voluntariamente su puesto de trabajo porque su ambiente era lo suficientemente tóxico para no soportarle. Por lo tanto, eh, entre que las personas estamos cambiando nuestra forma de ver entre que la situación es absolutamente caótica, cambiante, volátil, impredecible con esto del COVID, con esto de la pandemia y con muchísimas cosas que están sucediendo en el mundo y que además el talento es escaso y que no logra eh, suplir las necesidades de todas las organizaciones. Pues a todo esto le tenemos que añadir las importantes consecuencias que está trayendo el cambio climático ¿no? y cómo las organizaciones tienen que adaptarse, da igual a qué se dediquen, da igual que sean petroquímicas, que sean de alimentación, de automoción, de industria, de química, de lo que sea, todas necesaria, necesariamente tienen que adaptar, adaptar sus mecanismos, metodologías, procesos e incorporar a personas que se alineen también con ese tipo de, de, de principios de sostenibilidad. ¿no? Esto va a ser así, está siendo así y poco a poco va a ser eh, pues una obligación, como ya casi casi está exigiéndonos todo tipo de, de normas de gobiernos locales. ¿no? Y, y efectivamente, si hablamos de nuevas tendencias, tenemos que hablar inexorablemente del de, eh, salario emocional. Supongo que hayan, hablado, hayan, hayan oído hablar en numerosas ocasiones de, de, del, del salario emocional, ¿no? qué es esto del salario emocional, pero es que resulta esencial para cualquier tipo de empresa que, eh, que trabajen con este tipo de salarios conjuntamente y en equilibrio con la retribución económica convencional que todos conocemos, ¿no? ya sea variable o ya sea fija. ¿no? Y es que el salario emocional eh, es aqu aquel componente ¿no? eh, de, de, de retribución no monetaria que conjuga una serie de ventajas y condiciones que hacen que las personas vean como atractivo ese paquete global y por ello se decanten por una organización o por otra. ¿no? Ejemplos hay muchos. El, el implementar un horario flexible, por ejemplo, es uno de los ejemplos de salario emocional más importantes. El implementar un teletrabajo, el implementar beneficios sociales concretos, ya sean seguros, planes de jubilación, seguros de salud, ayuda en la educación de los hijos, de guarderías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Implementar días libres, ¿no? es decir, eh, instalar o instaurar eh, días libres por cumpleaños, por cuidado de hijos, por, en, en, en situaciones difíciles, o trabajar también la formación y facilitar esa formación adecuadamente, no, no formar por formar sino facilitar esos espacios de formación para que las personas de nuestras organizaciones puedan adecuadamente formarse y lo vean como atractivo, ¿no? y también trabajar el reconocimiento, ¿no? y eso tiene mucho que ver con ese liderazgo coaching al que tenemos que tender ¿no? es decir, que no solo hay que juntar o reunir a los equipos de trabajo para decir que no se hace así las cosas, sino también se les puede juntar y se les puede reunir para decirles que felicidades, se están haciendo muy bien las cosas. ¿no? El reconocimiento, que es parte de ese liderazgo coaching, como algo de, que sirve para palanca de cambio en los comportamientos en la motivación de los equipos. ¿no? Por tanto, ejemplos puede haber muchos, solo he puesto seis, pero puede haber muchísimos más. ¿no? Efectivamente, si nos, nos, nos vamos a los datos que corroboran ¿Cómo un salario emocional puede cambiar la viabilidad y la competitividad de la empresa y la, y la, ca y la capacidad de, de trabajar ese employer branding imprescindible? Pues bueno, pues si nos vamos a estos datos, he eh, sacado unos datos por encima, ¿no? pero podemos ir a datos mucho más profundos. Tendríamos que, que según los empleados y los informes podemos llegar a conseguir un 300% más innovadores a los empleados que los empleados felices son un 33% más productivos, que el ausentismo, que saben ustedes que es aquello que, eh, eh, aquella condición, aqu, aqu, aquella, eh, aquel ratio eh, que, bueno, que, que define las, las, las ausencias en los puestos de trabajo, ¿no? pues disminuye hasta un 51%, ¿no? disminuye a la mitad y que la percepción de salario emocional efectivamente hay que adaptarla en función a las generaciones que tenemos dentro de los de los de, los, de las organizaciones. ¿no? no es lo mismo trabajar con políticas concretas con millennials que con generación X, que con baby boomers y así sucesivamente. ¿no? Tenemos que ver qué es lo que quieren esas personas e intentar hacer ese análisis para diseñar adecuadamente políticas concretas que sean lo suficientemente atractivas para las personas que han nacido entre los 80 y los 2000 para las personas que han nacido un poco antes, entre 70 y 80 para los baby boomers, ¿no? que son los nacidos antes de los 70 y no va a ser lo mismo. Evidentemente, las personas que han nacido eh, pues hace 18, 19, 20 años, que son personas digitalizadas de base que van a tener otros condicionantes absolutamente. ¿no? Y esto nos lleva a hablar del endomarketing, ¿no? el endomarketing dentro de lo que es el employer marketing, el employer branding. ¿no? la importancia de la marca de empleador hacia adentro. ¿no? Ahora ya vamos a estar hablando de hacia adentro. ¿no? ¿Qué es este employer branding y por qué es imprescindible? Bueno, es imprescindible porque los trabajadores son los mejores embajadores de una marca que tiene una empresa. ¿no? Yo creo que a nadie se nos escapa. ¿no? ¿Cómo nosotros podemos llegar a fiarnos de que una empresa es lo suficientemente atractiva y que se vive bien en su seno? Pues efectivamente porque los propios trabajadores van a decir públicamente o en privado qué les parece su propia organización. ¿no? Si una empresa tiene muchísima rotación, es decir, si en una empresa salen constantemente trabajadores o tiene una, un índice de rotación elevadísimo o tiene un índice de ausentismo elevadísimo, es decir, que las personas se ponen con un porcentaje muy, muy frecuentemente y no acuden a sus puestos de trabajo, es que algo pasa. ¿no? Son indicadores efectivamente de que, eh, de que, de que algo está fallando en estas organizaciones. Por lo tanto, es absolutamente imprescindible trabajar ese endomarketing, es decir, no solo el marketing hacia afuera, no solo esa reputación hacia afuera, que todos la entendemos, es decir, trabajar con esa marca de empleador hacia nuestros competidores, hacia nuestros stakeholders, hacia los candidatos potenciales, sino también hacia adentro. Mirar hacia nuestros propios colaboradores, preguntarles cómo se sienten, en qué les podemos ayudar, escucharles activamente, con buzones de sugerencias, pero no ficticios, sino reales, hacerles partícipe, ¿no? trabajar ese recorrido, ese journey, eh, ese recorrido, ese itinerario de, de empleado, ¿no? Hacia adentro, el endomarketing, ¿no? Entendido, hacia adentro, ¿no? Por lo tanto, es importante elaborar estrategias adecuadas que puedan generar buenos climas laborales, eh, imprescindibles para garantizar el éxito, pues, evidentemente, de la compañía y ser capaces también de atraer ese talento que también se convierte en imprescindible, ¿no? Eh, ¿por qué? porque al final lo que, ten, lo que tendemos las organizaciones as, es a tratar a los empleados como a nuestro propio cliente ¿no? y, y esto no siempre ha sido así nosotros pensábamos en las organizaciones habituales ¿no? que los, los empleados eran una cosa y los clientes a los que nos dirigíamos eran otra bien distinta, pero hoy en día con las nuevas políticas se ha llegado a la conclusión y sobre todo visto la rotación que existe, fíjense ustedes los datos de Estados Unidos eh, o, la, o los datos en, en España, por ejemplo, ¿no? que, que, que la, la, la, los años de media, de promedio, que una persona está en una organización son de dos años y pico, tres años, ¿no? que es realmente escasa. ¿no? Por lo tanto, eh, las políticas de marketing lo que vienen es a poner solución de alguna manera y a ser creativos para ver hacia dónde podemos poner la solución, el foco, el interés para trabajar al empleado como a un propio cliente, ¿no? Porque es una estrategia que viene utilizada, sin duda, lo que va a mejorar es el clima laboral y, y la comunicación interna. ¿no? Porque la comunicación, no me canso de decirlo, es uno de los apartados más importantes que tiene todo tipo de organización. Y es por la comunicación interna, no solo externa, sino también interna, parte del endomarketing. Es a través de la comunicación cómo podemos llegar a conseguir trabajadores más motivados, más productivos, que sientan más, eh, el, pues evidentemente, la corporación a la que pertenecen. O por contra, si los, los, los canales de comunicación o los mensajes de comunicación y este tipo de políticas de comunicación se están mal utilizando, pues estamos viendo cómo la rotación se dispara, el asentismo se dispara y evidentemente nuestro employer brand branding también se dispara, porque no vamos a ser buenos embajadores de marca si lo que tenemos es eh, la tasa de, de salida de nuestros propios empleados por baja voluntaria eh, pues disparada. no. Por lo tanto, vamos a empezar a ver a nuestros propios empleados como nuestros propios clientes. ¿no? Las claves están en los procesos de comunicación. No lo voy a volver a repetir, pero es una parte absolutamente esencial. En los procesos de integración, es decir, en los welcoming, en los procesos de onboarding, es decir, en la bienvenida inicial y cómo perciben los propios candidatos en los primeros días, en las primeras horas la propia organización, y cómo esto lo tenemos trabajado, es absolutamente fundamental, y después en todos los procesos de motivación. Procesos de motivación que tienen que ser continuos y constantes, ¿no? Tienen que ser retadores, tienen que convertirse el trabajo cada vez más en un, una experiencia de colaborador que nos permita también, efectivamente, hacer partícipe a los colaboradores del devenir de la propia compañía, ¿no? eh, Si lo que queremos es eh, realmente... Eh, prosperar y ser viables y tener una capacidad de, de retención elevada de nuestro talento, tenemos que conseguir que los trabajadores se motiven ¿no? a través de metodologías de liderazgo coaching, metodologías de mentorización, de assessment, de, de otro tipo de políticas, podemos llegar a conseguir que analizar que, eh, cómo está viviendo esta persona, X colaborador concreto, cómo está viviendo su pertenencia a la organización, en qué le podemos ayudar, eh, cuáles son sus sugerencias de mejora, escucharle activamente, pero realmente después hacer un plan de acción que no se quede en palabras vacías, ¿no? Por lo tanto, la comunicación, la integración y la motivación como claves o partes de las claves del diseño y ejecución de estos planes de endomarketing, ¿no? Los beneficios del marketing son muchísimos, sobre del endomarketing, ¿no? Eh, tenemos efectivamente, disminuye la rotación del personal y la fuga de talento mejora el clima laboral entre la empresa y los trabajadores mejora el ambiente fideliza a los empleados convirtiéndolos en verdaderos embajadores de marca aumenta la motivación y el compromiso del personal, mejora los resultados en la resolución de problemas o fallos y reduce sin duda el asentismo ¿no? por poner algunas mejoras ¿eh? o algunas ventajas, pero podríamos hablar de infinidad de ventajas que tiene esto de, de aplicar el endomarketing. ¿no? Otra de las, de las políticas que más se está utilizando hoy en día para atraer y retener talento es el famoso Inbound Recruiting. ¿no? Fíjense ustedes que muchas veces estamos trayendo a colación políticas y estrategias de marketing que las personas de recursos humanos estamos adaptando para hacer las nuestras. ¿no? Y esto es curioso ¿no? porque el endomarketing no deja de ser una, es un marketing hacia adentro. En recursos humanos se está utilizando mucho. Y el inbound recruiting es lo mismo, ¿no? El inbound recruiting es ese famoso inbound marketing de las nuevas ventas y el nuevo marketing moderno. En el que ya la venta agresiva ha pasado a un segundo término y de lo que se está hablando ahora mismo es de esa venta sutil de enamoramiento para poder vender adecuadamente a un cliente. ¿no? Pues efectivamente el inbound recruiting es lo mismo. El inbound recruiting es cómo podemos llegar a captar talento adecuado para nuestras organizaciones de forma sutil, es decir, a través del enamoramiento, ¿no? a, a través del deseo eh, de, de, de, de generar contenido de valor para que estas eh, estas personas vayan sutilmente interesándose hacia nosotros eh, con landing page, con juegos, con hacerles partícipe de nuestros contenidos para que poco a poco sean ellos, no nosotros, los que se enamoren de nuestra propia marca y se conviertan en candidatos adecuados. Y no solo eso, sino que eh, participen adecuadamente eh, a través de algoritmos de inteligencia artificial que nosotros también vamos a aprovechar eh, a través de los datos que vamos a proporcionar en landing page, y etcétera Y además sean los propios prescriptores de nuestra propia marca sean los candidatos seleccionados o no lo sean sino que en Recruiting lo que hace también es crear embajadores de marca a través de generar eh, experiencias de candidatura, experiencias que son absolutamente eh, modernas, innovadoras y que hoy en día están en boca de todo tipo de políticas de recursos humanos. ¿no? Por lo tanto, ¿qué es este Recruiting? Es una innovadora metodología de reclutamiento centrada en el candidato y que evidentemente ayuda a las empresas a atraer ese talento que es absolutamente escaso a nivel mundial. ¿no? ¿Para qué? Pues para enamorarlo durante el proceso de selección y a contratarlo de forma mucho más rápida. ¿no? Se trata de una forma diferente e innovadora de reclutar y evidentemente eh, se trata de hacerle crear una experiencia única. ¿no? Es una metodología, por tanto, que permite crear una máquina constante de recibir candidaturas cualificadas de forma continua a través de esas landing pages, a través de herramientas de inteligencia artificial, a través de ser capaces de enamorar con contenidos que aporten valor, de, de, de social media, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? El reclutamiento tradicional versus reclutamiento inbound, podemos tener que el reclutamiento tradicional efectivamente se basaba en esa publicación de ofertas eh, en web de empresas diferentes portales, no, ya sea pues, el Jopantalen, el Monster, otras, con una pérdida de tiempo y de dinero absolutamente brutal que hoy en día no ha lugar, pero que durante muchísimos años sí que ha tenido una, una importancia eh, fundamental. O también nos basábamos en el, en el reclutamiento tradicional, en, en esos contactos a, a puerta fría, ¿no? Es decir, ya sea con correos electrónicos, llamadas o a través de LinkedIn en el que mandábamos un mensaje directamente a un candidato potencial que nos gustaba. ¿no? Eh, el equilibrio entre la, la forma tradicional, como puede ser a candidaturas, a candidatos, eh, contactar a candidatos en frío, y el inbound recruiting y ese tipo de nuevas metodologías, pues yo creo que es la clave. ¿no? Al final tenemos que ser y muchas empresas, si se fijan ustedes, ya están en esta política. ¿no? Ser capaces de enamorar sutilmente a los candidatos potenciales para que los talentos vayan atrayéndose de los contenidos y lo que nosotros queremos eh, mostrar ahí fuera. Por lo tanto, es muy importante, como decíamos anteriormente, hacer un análisis pormenorizado exhaustivo y concreto acerca de cuál es nuestra auténtica propuesta de valor. ¿Cuáles son nuestros principios vertebradores y qué tenemos que ofrecer a los candidatos? ¿no? Y una vez que esto lo tenemos claro, salimos al mercado a enamorar a través de ese inbound recruiting. ¿no? Por lo tanto, a través de estas fases como es la atracción, el conver la conversión, eh, la contratación y el enamoramiento, ¿no? ya sea a través de los candidatos concretos que se vayan a incorporar, y que, que, que serán al final los prescriptores dentro de nuestra propia organización o de esos promotores que efectivamente sean o no sean los que finalmente sean seleccionados nos permitan realmente eh, también que hablen bien de nosotros porque la experiencia de usuario ha sido absolutamente adecuada. ¿no? Por lo tanto, con el bar Recruiting lo que hacemos es atraer talento, convertir de forma más efectiva a los candidatos, contratar más rápido y con menos recursos pero sobre todo enamorar durante todo el proceso de selección ¿no? y esto es de lo que se trata Tesla ya viene trabajando esto hace muchísimo tiempo a través de herramientas como Working at Tesla Marriott, la cadena de hoteles ya también lo llega trabajando con las campañas Today Journey por ejemplo y nosotros en Manpower pues también a través de, de eh, bueno, pues herramientas de gamificación como decía herramientas de herramientas de de bueno pues de, de, de, de experiencias reales con programas de talento para intentar atraer a, a jóvenes talentos ¿eh? y es ahí donde nosotros también ponemos el foco en atraer ese tipo de perfiles que son absolutamente fundamentales para, nos, para nuestra eh, por nuestros puestos de trabajo y nuestra, nuestra viabilidad futuro ¿no? porque el talento es un bien escaso y el acento hay que ponerle en cómo atraer los talentos que hoy en día eh, tienen esos 18, 19, 20, 21 años que están, están eh, formándose, están a punto de concluir sus carreras profesionales y que eh, están buscando sus, las, las organizaciones que más se ajustan a sus necesidades. ¿no? Por lo tanto, esto es una pieza fundamental. Pero, solo, pero todo esto viene motivado por porque hay que saber... ¿Qué es lo que buscan las organizaciones? ¿no? ¿Qué es lo que realmente buscan? ¿no? Lo que buscan es talento, ¿no? talento por encima de todo. ¿no? El talento ha desplazado al capital en importancia y se ha convertido en el oro del dorado que todo el mundo quiere contratar y retener. ¿no? ¿Dónde está el talento? Allí donde esté es por lo que la guerra hoy en día es sin cuartel. ¿no? Con talento se nace, pero también uno puede desarrollar ese talento, ¿no? porque al final el talento es ese conjunto de capacidades, de compromiso, de acción que es una mezcla de quiero, puedo y actúo, y que realmente es por lo que las empresas hoy en día matan, ¿no? Es decir, no se sabe dónde está el talento y por eso está contratando a Headhunter, a empresas, para poder captar y buscar realmente dónde se encuentra el talento. Pero ya digo que no tan, no tan importante es buscar talento, que ya de por sí es importante en un mundo en el que el gap entre el talento y las empresas es absolutamente brutal, nunca he visto hasta ahora, sino después saber retenerle, ¿no? Y por eso esas políticas que hemos visto de en marketing, en recruiting, en branding, que son absolutamente tendencia hoy en día a nivel mundial. ¿no? Eh, si hablamos de procesos de selección, pues evidentemente hemos visto cómo en los últimos tiempos eh, los procesos convencionales en el que una o dos personas eh, seleccionaban y hacían una entrevista de trabajo a una persona concreta que estaba al otro lado, pues han visto realmente eh, bueno, pues variados. ¿no? ¿Por qué? Porque la pandemia... Eh, nos ha empujado a trabajar desde nuestros domicilios y los procesos de selección han pasado a ser online, ¿no? Esto ha hecho que todo lo que nos han contado hasta ahora de comunicación verbal y no verbal en equilibrio y ese tipo de herramientas, pues, pues nos, nos, nos, nos haya tenido que forzar a adaptarnos a las nuevas metodologías, ¿no? Las tipologías, las fases y todo lo que hemos venido viendo hasta ahora, en el antes, el durante y el después de la entrevista de trabajo, pues ha cambiado inexorablemente. Y yo creo que va a ser una tónica fundamental, porque si hoy en día analizamos las ofertas de trabajo que podemos observar en cualquier portal de empleo o en LinkedIn, vemos como muchas de ellas ya están, eh, yo diría que un porcentaje mayoritario. Están eh, bueno, pues, eh, organizadas a través de entrevistas virtuales e incluso ya son trabajos en remoto al 100% en el que eh, ahí nos lleva a, a analizar otra parte importantísima, ¿no? como es cómo hacemos y cómo llevamos a cabo ¿eh? los procesos onboarding, ¿no? porque efectivamente los procesos onboarding presenciales eran absolutamente claros, eran fundamentales, se tenía una metodología clara de cómo hacerles, pero ¿qué sucede con los procesos onboarding de incorporación online? Bueno, pues eso es otra de las cosas que hoy en día también está en boca de todas las organizaciones para saber cómo es la acogida más adecuada para hacerlo de forma más atractiva y que no se encuentren solos las personas que se acaban de incorporar con nosotros. Esto el otro día estuve en un congreso en Galicia, aquí en Vigo, en el que se preguntaba mucho a los ponentes que estaban acerca de cómo se estaba haciendo esto en sus organizaciones concretas ¿no? y cada uno lo hacía de una forma distinta pero ojo porque las cosas y las reglas de juego han cambiado notablemente y esto hace que nos tengamos que replantear absolutamente pues todo ¿no? tanto las pruebas psicotécnicas como las pruebas de personalidad como las pruebas en idiomas, ¿no? tanto las dinámicas de grupo ¿no? por lo tanto, eh, esto es lo que yo eh, tenía que contarles hoy eh, el otro día vimos competencias digitales, no vamos a repetirlas pero sí me gustaría despedir la sesión de hoy, y ya les doy paso a ustedes, con la responsabilidad social e individual. ¿no? La responsabilidad social e individual y la propia ética que nosotros tenemos que tener en los puestos de trabajo. La responsabilidad social e individual, la famosa RSI, que tiene que ser una obligación absolutamente inexorable para nosotros como candidatos. ¿no? Si estamos hablando de RSC, es decir, si estamos hablando de responsabilidad social corporativa, de la mano de la sostenibilidad y del de medio ambiente, y cómo las acciones de las organizaciones están repercutiendo en su entorno, en su hábitat, donde se está moviendo, y cómo de alguna forma eh, esa política estratégica, no olvidemos que es la RSC, tiene que estar bien trabajada de inicio y no se entiende en ninguna organización que no, esté, eh, eh, que, que no tenga implementada un diseño exhaustivo de estrategia en RSC, pues evidentemente la otra contraparte es eh, la parte de los candidatos, ¿no? nosotros como personas. ¿no? Efectivamente, las empresas están realizando procesos de selección en función de cómo de alineados estamos como candidatos con su cultura, con sus principios, con sus valores... Y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, la RSI, es decir, nuestra propia responsabilidad social como candidatos, es absolutamente clave para alinearnos en sostenibilidad, en medio ambiente, en cómo de éticos somos, en cómo de respetuosos con el medio ambiente. Y si no somos así, eh, por un buenísimo malentendido, nos vamos a quedar fuera del mercado. Porque el otro día, hablando con grandes multinacionales y con sus CEOs, me decían que ellos estaban basándose en los procesos de selección, en cómo... Eh, en cómo intentaban adaptar los procesos de selección en función de buscar y las pruebas para buscar a los candidatos mejor alineados con estas políticas. Es decir, estaban buscando candidatos con una responsabilidad social propia y personal adecuada que se alinee con la suya. Por lo tanto, esto sí que es muy importante y no olvidemos que esto es una de las partes más importantes que, que tenemos eh, en el día de hoy, ¿no? Convertirnos en babú y no en robles, es decir, ser capaces de adaptarnos a lo que hoy en día nos ha tocado vivir. Estoy pendiente de sus preguntas, me pongo a su disposición, arrastraremos seguramente Silvia las del otro día y por mi parte nada más. Muchísimas gracias y a su disposición. Excelente interve intervención doctor. Javier Peláez, muchas gracias por mostrarnos esa nueva realidad, ese nuevo entorno que trae definitivamente para cada uno de nosotros y para las organizaciones, pues, hacernos plantearnos una pregunta interesante y es mirar si tengo las herramientas suficientes, necesarias y herramientas asertivas para liderar este nuevo entorno de negocio. Bueno, doctor Peláez, vamos con las preguntas. Traemos de la sesión primera varias preguntas. Y esta primera pregunta la hace Seide Suárez. Y dice lo siguiente. En las instituciones públicas vamos a atender las necesidades, estas generaciones nuevas. ¿Qué nos puedes hablar de esas generaciones nuevas, de, de qué sucede con ese tema dentro de la cultura, como nos lo plantea Seide Suárez? Bueno, antes hemos hablado eh, y apuntaba ¿no? eh, acerca de la importancia que tienen los programas de graduados. ¿no? Eh, las grandes organizaciones se están dando cuenta que el talento joven eh, es un bien imprescindible para su supervivencia. Imprescindible. Eh, ya decíamos que yo tengo, tengo una guerra brutal con mi organización porque, porque efectivamente no tenemos una herramienta que para mí es fundamental, como es TikTok. Fíjate tú, Silvia. ¿Por qué? Porque porque si queremos captar talento joven, y todos queremos captar talento joven, porque es un bien escaso y es un bien es un, es un bien que efectivamente nos va a dar la, competi la competitividad y la viabilidad a medio y largo plazo, sin duda. Si queremos captar ese talento, tenemos que acudir a, y tenemos que jugar con las mismas cartas que juegan ellos. Es decir, tenemos que buscarles en su propio hábitat y entorno. ¿no? Entonces, bueno, eh, la dirección de, de marketing, que, que bueno, aquí son grandes profesionales, es un departamento entero que, que se invierte mucho, ¿no? Pero me dijeron que no se lo habían planteado nunca, pero que igual en algún momento sí, ¿no? Y yo, yo, yo estoy convencido, ¿no? Yo, yo trabajo ya hace tiempo para captar a mis propios clientes como autónomo. Eh, cuando trabajaba con mi propia empresa trabajaba con herramientas de, de TikTok para conseguir ese tipo de perfiles. ¿Por qué? Porque no olvidemos que van a ser nuestros propios clientes dentro de dos, tres, cuatro, cinco años. ¿no? Dicho esto, ¿cómo llegamos a ellos? Bueno, llegamos a ellos de forma diferente a cómo veníamos llegando a otro tipo de perfiles. Tenemos que estudiarles, tenemos que analizarles, tenemos que saber empatizar con emoción. ¿Qué importante es esto? Con mayúsculas. Con emoción y trabajar una experiencia única con ellos. Hay muchísimas empresas, nosotros trabajamos con empresas multinacionales que lo que hacen lo primero es hacerles un tour por todas las delegaciones de Europa en el que están un mes en Francia, un mes en Alemania, un mes en España y pueden vivir vivencialmente, es un recorrido de emociones y experiencialmente qué se siente en cada una de las delegaciones y esto que nos permite, permite que estas Nuevas generaciones, que es muy difícil domesticarlas porque no quieren lo mismo que queríamos nosotros, eh, de alguna forma mostrarles una experiencia con una flexibilidad que están exigiendo absolutamente, rigidez cero, flexibilidad toda, que quieren ser escuchados que quieren ser escuchados más que nosotros. Nosotros, eh, yo no me siento muy mayor, Silvia, pero bueno, ya tenemos una cierta edad, ¿no? Pero nosotros queríamos cosas muy distintas a los que quieren hablar. Nosotros manejamos informes a nivel global, a nivel mundial, de, de cosas absolutamente increíbles. Hoy en día las personas jóvenes ya no quieren tanto una retribución elevadísima. Lo que quieren es ser escuchados, ser partícipes con propósito y realmente sentirse líderes intradepartamentalmente y ser emprendedores de sus propias cosas que hacen. ¿no? Es curioso. ¿no? Si todo esto no lo entendemos y no analizamos en su justa medida, nos vamos a quedar fuera del talento joven. Por, por eso, y concluyo, los programas de talento están enfocados a esto. Los programas de talento, primero sabiendo qué es lo que vamos a buscar y para qué vamos a buscar, es decir, no vamos a buscar cualquier perfil, vamos a ver que queremos ingenieros, por lo tanto vamos a llegar a acuerdos con universidades que tengan ingenieros, de un tipo de perfil concreto, con un tipo de características y les vamos a ofrecer un recorrido emocional, vivencial, diferente, que permita ser flexible, que permita escucharle de verdad, porque si no, eh, nos vamos a quedar fuera de ellos. no Por lo tanto, los programas de talento están en todo tipo de organizaciones. Nosotros ya venimos trabajando con bancos como BBVA, multinacionales como Nissan, McDonald's, eh, Burger King... Eh, empresas como Porten Gamble, en las que ya estamos desa desarrollando y diseñando programas de talento y les ayudamos a captar con Inbound Recruiting, con, con emociones, con gamificación, los perfiles adecuados jóvenes, porque al final son el futuro, Silvia. Y perdona por haberme enrollado en exceso, pero me parece absolutamente fundamental esta parte. Claro que sí, hablar el mismo idioma y perfectamente, como nos lo decía, son nuestros futuros clientes. Sergio Jiménez nos pregunta, ¿cuáles son los tres errores más comunes de una empresa a la hora de implementar transformación digital? Eh, no sé si tres o cuatro, o sea, podría sacar muchos. Yo el primero que me he encontrado es... Eh, querer eh, incorporar herramientas digitales eh, como puede ser o nuevo software de gestión, ¿no? Un Salesforce, ¿no? Como paradigma de lo que está de actualidad, ¿no? Un Salesforce, un CRM potente, pues por ejemplo, o una herramienta, un RP brutal, ¿no? Venga, un SAP, ¿no? Sin primero, sin primero eh, cambiar los paradigmas mentales y las barreras que tenemos a la hora de adaptarnos a las nuevas herramientas y las nuevas metodologías la transformación digital no va de adaptarnos al software que nos ha puesto Fulanito en su departamento informático no es esto, la transformación digital es un cambio profundo e intenso cultural, que tiene que venir de la mano del CEO y desde el CEO y el comité de dirección tiene que impregnar todos los departamentos, si desde arriba primer error, contestando a, a nuestro querido Sergio si desde arriba, primer error habitual, no se acaba de creer mucho esto y se hace porque la tendencia del mercado dice que hay que hacerlo, pero no se acaba de ver y no se apuesta decididamente en recursos, en tiempo, en formación y en recursos económicos también, eh, va a ser imposible. Después, otro de los errores es la comunicación, ya digo, es decir, tenemos que saber que no todo el mundo va a estar de acuerdo en estos cambios, el refrán famoso de que si quieres un enemigo propone un cambio en cualquier índole de la vida, no. Ya sea a nivel amistad, ya sea a nivel familia o en la empresa. No propongas cambios porque tienes un enemigo. Entonces en la empresa es igual. Cuando estamos ante un reto que es de los más importantes que una empresa va a poder sufrir en las últimas décadas, como es el cambio transformacional hacia la cultura de lo digital, pues tenemos barreras. Entonces que tenemos que saber comunicarlo. Tenemos que dar ejemplo desde arriba. Los líderes tienen que dar ejemplo. Los departamentos, los responsables, los jefes de proyecto, los mandos intermedios, el CEO. Todos tienen que dar ejemplo. Todos tienen que estar decididos en que este cambio va a traer mejoras. Son errores habituales, errores que estamos viendo todos los días, que no es de gastarse un millón y medio de euros en herramientas software. No es esto. Esto no es transformación digital. La transformación digital es un, es un cambio absolutamente cultural. no Y después... Si me permites, otro de los errores habitual, ya he dicho dos, ¿no? el de la comunicación y el de, eh, el de pensar que la transformación digital es comprar un software potente. Y el tercero, efectivamente, tiene mucho que ver con, eh, pues, pues, eh, efectivamente con, con este tipo de desarrollo competencial digital y el no saber muy bien qué es lo que se quiere y para qué. Es decir, no va a ser lo mismo una multinacional como Porter and Gamble o como Nestlé, o como Cemex, eh, sus características son diferentes a una empresa que igual no hace falta tener una transformación en todos los ámbitos y tiene que ser progresiva. O no es lo mismo, Silvia, una empresa de servicios, una empresa de alimentación, una empresa de automoción, para que los cambios se produzcan en una u otra índole. ¿no? Y no va a ser lo mismo. ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es mi cultura? ¿Cuál es mi, so mi servicio? ¿Cuál es mi producto? ¿Cuál es mi público objetivo? ¿Qué tipo de perfiles profesionales tengo dentro de mi seno? Y es a partir de ahí cuando nosotros tenemos que aplicar las nuevas herramientas y la nueva transformación, ¿no? Porque no va a ser igual, o sea, esto no va, no va a la transformación digital homogénea para todo el mundo, sino ¿quién soy yo y qué me hace falta? ¿no? Y es otro de los fallos más habituales que se, que se encuentran en el mercado. Bueno, muy bien, doctor Javier, muchas gracias. Y nos vamos con la última pregunta que nos plantea Jairo Villalobos. ¿Qué tan ético es realizar una investigación de los perfiles de las personas en otras bases de datos que permiten más información, como ingresos, créditos, deudas, etcétera? Y con esta pregunta finalizamos nuestra sesión, no sin antes darle paso a la doctora Silvia Ugalde, jefe de oficina de becas de la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultura de Costa Rica. Doctor Javier. Eh, pues me, me dejas una pregunta difícil, Silvia, para terminar. ¿eh? ¿Cómo de ético, verdad? ¿Qué es la ética? Eh? ¿Qué es la moral y la ética? Ves que hemos hablado mucho estos últimos meses de esto. No, no sé qué es la ética. La ética es algo tan particular, unos códigos raros. ¿no? no lo sé. No sé si es moral, no sé si es ético. Yo tengo mi propia opinión lo que sí es cierto es que yo me debo a ustedes y necesito ser honesto con ustedes y lo que sí que les puedo asegurar es que se está haciendo ¿no? ese ético? no lo sé ¿se está haciendo? sí es decir, para perfiles medios altos es decir, si yo estoy buscando un director de comunicación un CEO, un CEO un director general eh, un, incluso un mando intermedio voy a saber qué, cómo está posicionado en sus redes sociales sus deudas pues hombre, yo no, no creo que nadie en Headhunting se dedique, no lo sé, espero que no. No sé si voy a mirar sus, sus deudas en, en los ficheros de morosos, no, no creo, ¿no? no ni en los tribunales de justicia. Pero sí seguramente metan su nombre y apellidos en Google, en lo que se denomina Google Your Name, para ver cómo está posicionado. Seguramente me metan su Facebook para ver si, bueno, si es no, si lo que veo es, es algo normal, ¿no? Yo qué sé, una persona normal. Si me meto en Twitter y empiezo a ver cosas raras, eh, yo tengo que confesar que he dejado de contratar a personas por cómo estaban posicionadas en Twitter y qué pila de tonterías, con perdón, decían constantemente. ¿Esto es ético? No lo sé. Pero si yo me debo a un cliente que me está pagando una cantidad de dinero para darle al mejor candidato, y va a ser, imagínense ustedes, el director institucional que va a tener que hablar con políticos, va a tener que hablar con instituciones, no voy a contratar, porque eso sí que no sería ético, a una persona que está absolutamente metiéndose, insultando por todos los medios posibles, ¿no? porque al final yo no estoy no estoy vulnerando contraseñas, ¿eh? que eso sí que es ilegal. Simplemente estoy aprovechando la información pública que me brinda el propio candidato para ver si se alinea con la cultura, principios y valores bueno muy bien aquí damos cierre Javier nuevamente muchas gracias de es un gusto es un honor que nos acompañes en esta segunda sesión dotada de herramientas de conversaciones y de experiencias y ese es el nuevo desafío definitivamente y como abrimos la parte de las preguntas si sí tengo las herramientas necesarias para poder liderar este nuevo entorno de negocios quiero darle el paso en estos instantes a la doctora Silvia Ugal de jefe de oficina de becas de la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultura de Costa Rica. Doctora Silvia. Muchas gracias a mi tocaya Silvia <ríe> por darme este pase para pues primero que todo para agradecer a nuestro uh, expositor este tema tan tan interesante, tan actual y que va cambiando pues todos los días y que nosotros mmm, como como Javier mismo lo decía debemos informarnos no solo para la empresa, sino para nosotros mismos poder determinar qué es el tipo de transformación digital que necesitamos en lo personal y en lo de la empresa. Así que pues la única forma de saber eso es con un tipo de formación como esta y talleres y estar siempre actualizándonos en las últimas, en las últimas tendencias, porque esto es pues muy nuevo y va cambiando también muy rápido. Así que es un tema apasionante y yo creo que da para hablar muchísimas cosas. Así que nada más agradecer a Javier por este tiempo, agradecer a Silvia también por, por su coordinación y agradecer a los participantes. Esperamos que no sea la última vez que tengamos este tipo de experiencias. Muchísimas gracias. Doctora Silvia, mil gracias. Doctor Javier, nuevamente muchas gracias. Y sí, que esta sea una de más oportunidades de aprendizaje, de tendencias, de nuevos desafíos y de nuevos retos. Desde EUDE Business School les damos un cordial saludo nuevamente y un especial agradecimiento por estar aquí conectados con nosotros. Que tengan una excelente tarde. Chao, chao. Hasta luego. Gracias a todos y a todas.